Fueron apresadas y posteriormente dejadas en libertad dos mujeres que portaban un arma blanca en el Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el marco de sus declaraciones niegan rotundamente los hechos. A mí me revisaron y no me hallaron nada. Que la, misma, la misma policía se lo dijo a ellos, que a mí no me hallaron nada. Entonces, eh, el de allá abajo, ¿cómo que se llama? Sí, el no, el policía dijo que no bajen la pava, ella dijo ya no tenía nada. Entonces ahora me soltaron porque que no hay prueba de baño público y yo en ningún momento fui al baño. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.